Hola, bienvenido. En esta oportunidad voy a hablar de la matriz Boston Consulting Group, más conocida como matriz BCG. En la primera parte del video haré una breve introducción conceptual a la matriz y en la segunda mitad muestro cómo hacer un ejercicio en la práctica con gráfica utilizando el Excel. Lo primero que debo decir es que dicha matriz es una herramienta o modelo que permite realizar un análisis de cartera de productos. Aquellas empresas que tienen múltiples líneas de productos deben decidir cómo asignar sus recursos. Entonces, la matriz BCG de crecimiento-participación permite hacer un análisis exhaustivo. La matriz se construye en base a dos criterios la tasa de crecimiento de mercado que representa un indicador del atractivo del mercado y la participación relativa al mayor competidor que sirve como indicador del grado de competitividad que tiene la empresa este modelo se apoya en dos supuestos el primero es que la participación relativa de mercado supone una mayor experiencia y menores costos el segundo es que un mercado con alto nivel de crecimiento supone una necesidad de liquidez para apoyar el desarrollo de la marca y sostener la posición bien ahora sí entonces vamos a hablar de las categorías de productos el primero vamos a empezar con el producto vaca que tiene una alta cuota relativa de mercado y está participando en un mercado de crecimiento bajo es decir un mercado maduro el producto vaca es el que permite a la organización obtener los mayores ingresos y la estrategia o el objetivo estratégico prioritario es cosechar el valor que se ha generado en el segundo lugar hablamos del producto perro que tiene una baja participación relativa de mercado y además el crecimiento del mercado también es bajo estamos hablando de un producto que se debe decidir de retirarse o mantenerlo con fines estratégicos secundarios después hablamos del producto dilema el producto dilema tiene una baja participación de mercado pero en cambio el mercado en el que participa tiene una alta tasa de crecimiento entonces la decisión estratégica acá pasará por invertir y hacer los esfuerzos necesarios para que este producto incógnita se transforme en un producto estrella y posteriormente en un producto vaca finalmente hablamos del de producto estrella el producto estrella tiene una alta participación de mercado y participa en un mercado en crecimiento. El objetivo es mantener la posición y convertirse en un producto vaca cuando este mercado alcance su madurez. Ahora vamos a mostrarles cómo hacer este ejercicio en la práctica y con Excel. Bien, para hacer el ejercicio práctico lo que necesitamos es conocer las ventas de la empresa, las ventas de los principales competidores, y la tasa de crecimiento de los mercados de referencia lo primero que vamos a hacer será calcular la participación de ventas de cada uno de los productos sobre el total de las ventas de la organización entonces para el producto a será igual a b6 dividido b11 donde tengo el total para poder arrastrar esta fórmula voy a poner signo pesos como referencia absoluta. Y entonces acá tengo eso, arrastro. Y si selecciono todo y veo la suma es un 100%. Lo segundo que vamos a hacer es determinar cuál es el principal competidor que tiene la organización para cada uno de estos productos. Esto lo vamos a hacer con la fórmula máximo valor máximo abro paréntesis selecciono el rango cierro paréntesis y entonces me dice que de esta fila el mayor competidor tiene 0,7 arrastro la fórmula y así tengo el mayor de cada una de las categorías luego voy a determinar la participación relativa respecto del mayor competidor que es el que acabo de calcular entonces esto será igual a las ventas de la empresa b dividido las ventas del mayor competidor arrastro y aquí tengo entonces la participación relativa para cada uno de los productos la empresa tiene en este caso 5 productos bien ahora estamos entonces en condiciones de hacer la gráfica vamos a insertar gráfico de burbujas en 3d lo que tenemos que hacer es acomodar los datos y los ejes entonces primero vamos a seleccionar datos los valores de x queremos tener la participación relativa de mercado que es lo que mide la matriz en los valores de y queremos tener el crecimiento del mercado y en el tamaño de las burbujas queremos representar la participación que tiene cada producto en el total de las ventas de la organización acá tenemos la primera parte bien para obtener digamos el formato de la matriz vamos a ir a dar formato a eje y le vamos a poner 0,1 acá el máximo de la matriz 10, escala logarítmica en base 10. Y queremos que se corte con el valor de y en 10 también. Para que nos quede en el margen izquierdo. Valores inversos. Eso es lo que me estaba faltando. Bien. tamaño y posición de la matriz, le voy a dar 13,30 y acá lo mismo ya tenemos entonces la matriz voy a usar esta máscara para mostrar cómo quedan delimitados pero acá abajo vemos 0,1 de participación, 1 de participación, 10 de participación relativa, contra el crecimiento de mercado de 0 hasta 25. Dos productos vaca, un producto perro, uno dilema o incógnita y uno acá. Bueno, como verán, fue bastante sencillo. Vuelvo a la presentación. Espero que les haya gustado el video, que les sea de utilidad. Como siempre les recuerdo que pueden encontrar más información en aprendizajeactivo.com.ar y descargar el archivo Excel que usamos en el video en el link que les voy a dejar en la descripción. Que tengan muy buenos días y hasta pronto.